Amigo y amiga crandiana, te saluda Granium, el poder del rock. Y esto es para saludar personalmente a nuestra gente que ha estado enviando mensajes, cooperando con nosotros, interactuando. Y empezamos por un saludo de vez otro lado a El Parra, un abrazo a Pepe Ranquem, El Saldape, Moisés Camacho, la enorme Rosita Fresira. Rosita Fresira. J.M. Grace, Fanny de Los Eric Martínez, Nancy G.P. Oscar Tapia, que consiguió trabajo para ahorrar, para ir a ver a en vivo. ¡Oh! Muy bien, niño, mejor cultura sí, sí. que andes viendo esas viejas cochinas que así, vas a ir a ver. Así es. <risa> Artemio Saldaña, Ignacio Trejo. El señor tinieblas de Tijuana Makes Me Happy. <risa> También, También? mandamos saludos a Lore Núñez. A Fernando Salazar, Graciela Garza, Javier Rivera, Salvador Pizano, Manolo Miguelena, Rosa Fuentes, Mosky eh, Jorge Pérez Miranda, Miguel González Chávez, Albert Altimayer, Iguira Rualcaba, Yashodara Shelly, right. right. Miguel ZS, <ríe> Sandra Nájera. Right. Yo, ahora sigo con... Aleman Anlet, Chocopop, Jack Spayer, La PKMX, Estela Rodríguez, José Rodríguez Cruz, Soire Dago, Manuel Gómez Delgado, donny Nava Mora, Carlos Murillo, Alejandro Reyes, Saúl Vázquez, Juan José Rodarte, Jorge Arreguín, Ángel Warner, Fabel Valenzuela, Mike Kiske, que... también te tengo en mi Facebook, mm. eh, Alex McMur. Y yo, para empezar, Perla Violet, pelos de miel. Oye, compañerita, tenemos que conocer, porque ya ves que nosotros no tenemos cabellos, pero, pelos de miel. Saludos y un abrazo para ti, compañerita. Miguelón de Puebla, Carlos Fuentes, José Schaper Phoenix, Augusto Chávez, David McKinney, Hi, David. Jack, C.A.B.J.A.B. <risa> vale. Adriana Rodríguez, Chely Lila, Adrián Rodríguez, ah, sí, Adrián, perdón, perdón, perdón. Adrián, <risa> sí, porque no voy a decir Adriana y ya está todo, Cheli Lila, Saúl Toris Piña, Alán Villegas, Jesús Alvarado, Marco Antonio Pérez, Sergio Sánchez Sánchez, Carlos E.R., Dulce Yañez Fabián Ariel Alcaraz, de Argentina, viste? Ay, ahora me toca a mí. Ah. No, fíjense que Tony Nava fue su cumpleaños. Ah. Claro, el día de ayer. Felicidades, felicidades. No, Al buen pony de amigo entrañable de Guatemala. Un poquito también, baterista, chido. Bien. Tony, un saludo hasta allá, hermanito. Un abrazo. General. Muy bien, este, continuamos con Abel Sánchez, Fernando y Paloma Reyes para la banda EA. Los mandan a saludar, así que ya saben, ya saben Gracias, ¿no? compañitos. Este, Carolina Hernández Rodríguez, Jesús Jiménez, presúmenos todo lo que quieras. Canal, no? un abrazo. Nos no, arrebo. este, black Tapes, Alice Ramírez. ¿Cómo estás, compañerita? Liz Ramírez es la actriz que salió en Dame tu eh, ropa Dame tu ropa Give me Your Clothing, hello <risa> Video de cráneo Gami García Reyes y a toda su familia <risa> que son banda de aquí de, de del HDX, HDX. Ah, ah, abrazo vale. Abrazote y chido, compañeritos un buen lugar que nos, nos atienden ¿verdad? ahí oh, Otra cosa, Sería cumplida esta ¿Mi misión cima? ¿no? Este, pues les mandamos un abrazo reiterado a todos. Y nosotros somos Cranion, el poder del rock. Nos vemos en la que sigue. Pórtense mal, cuídense bien. Yeah. Adiós. Adiós.